Hola, hola, acá estoy para hablar después de otras funciones les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión toca hablar de The Amazing Spider-Man 2, la secuela de esta película dirigida por Mark Webb y protagonizada por Andrew Garfield, la segunda de la que podría haber sido una trilogía y no lo fue, quedó en estas dos películas y para seguir con este especial de los 60 años de Spider-Man, como ya lo saben, en todos estos episodios, a lo largo de estas películas de Spider-Man, tuvimos invitados, y no es la excepción este episodio, por eso para hablar de esta película, me acompaña Fede, de Probapiloto. ¿Cómo estás, Fede? Buenas, Seba, ¿cómo va? Gracias eh, por la invitación otra vez. Segundo eh, podcast acá, así que nada, contento. Gracias, gracias a vos por, por sumarte, por venir. Eh, bueno... Eh, Nada, opiniones sobre, sobre esta película, eh, ¿qué, ¿qué te parece? Y preguntarte, eh, porque en el último tiempo, o en los últimos meses, igual ya pasó bastante, es increíble como pasa el tiempo, sí. con el tema de No Way Home, eh, había una exaltación impresionante con Andrew Garfield por lo que fue en esa película, digamos, aparición, eh, que tampoco eh, sé si llega a, a personajes secundarios, fue un cameo un poco más extendido junto con Toby pero digamos que dejó muy buenas impresiones, incluso al punto de que la gente pidiera por eh, la restauración de esta, eh, digamos, historia de su Peter Parker eh, con las películas de The Amazing Spider-Man, y una tercera película que en su momento tenía que llegar... De hecho, por cómo termina esta segunda película... Ahora ya nos vamos a meter con spoilers... Claramente estaba todo preparado para una tercera... Después, bueno... Por diferencias entre Sony y el propio actor... Y algunas otras cosas, que ahora no recuerdo... No se llegó a concretar esa tercera película... Eh, preguntarte, obviamente... ¿Qué opinas sobre esta segunda película con Andrew Garfield al frente? Y si te hubiera gustado una tercera en su momento, cuando la viste, si ahora, viéndola de nuevo y con lo que pasó en No Way Home, ¿te interesa que sigan con, con la historia? Si en algún momento la retoman o no, ¿te da lo mismo? Eh, yo voy a arrancar diciendo algo que, que me pasó con esto de, como, como bien decís, cuando arrancó toda la, la locura de, de No Way Home eh, y, y, y que se volvió a hablar mucho de, de, no solamente de Spider-Man, sino de los spider mans en plural eh, Y volví a ver eh, todas las pelis otra vez y, y a meterme un poquito más de lleno en eso Lo primero que, que, que pensé cuando terminé de ver en, en el caso de Andrew, la primera película eh, Es que, que al menos me, me pasó a mí, obvio Pero me parece que, que, que es algo que, que le pasó al resto también Que no sé si supimos valorar en su momento Y de apreciar a, al Spider-Man de, de Andrew Garfield. No sé, no, no quiero hablar eh, por, por el resto ni por vos tampoco, pero eh, a mí me pasó eso. Cuando la volví a ver, eh, ahora hace, hace un par de meses, eh, la película, me, me pasó eso y dije, che, no sé por qué en su momento no me había gustado o, o no le di tanta bolilla eh, como, bueno, las de, las de Toby forman parte de mi infancia, bueno, ya después eh, me, me vas a hacer ahí algún, algún cuestionario, me explayaré con eso y, y lo mismo que perdí con las de Tom, que eran más actuales y creo que como que quedó en el medio y, y se perdió ahí un poco. Tal vez por esto mismo que decís, de, de que no se terminó de, de cerrar la trilogía y que y siento que quedó ahí como muy colgado, eh, pero... A, viéndolo ahora, después de un tiempo la película me pasó eso, como que me da cosa, porque en, en su momento no, no la valoré lo, lo suficiente tal vez, o hablando de Andrew su personaje, su Peter Parker, digamos pero es lo, lo primero que me genera eh, hablar de, de estas dos películas de, eh, de él como que siento eso eh, después, más allá de que pueden gustar, no pueden gustar eh, se puedan discutir un montón de cosas yo creo que, que quedó ahí, justo en el medio, entre los dos entre los otros dos y, y, y hay ahí como un, un, un gris en el, en el centro. Sí, eh, coincido con esto de que, de que no lo supimos valorar. No sé si eh, como eh, valorarlo, valorarlo, digamos, ¿no? Como la palabra valorar, pero sí que quedó como un poco tapado y con todo lo que pasó con, con sus películas quedó ahí olvidado. Y, y lo de Nobel Home fue un espaldarazo tremendo, o sea, después de eso es como que claramente ahí nos dimos cuenta de, de, que, de que era un buen Spider-Man, simplemente que por ahí sus películas, eh, los guiones en específico también, las historias no, no terminaban de convencer, entonces eso terminó tapando sí, que era un, un aceptable eh, Spider-Man. Y claro, ahora eh, también con una cantidad enorme de películas de, de este género, es como que vemos la película allá a lo lejos eh, casi 10 años, más o menos. Eh, sé que de la primera ya fueron 10 años, pero de la segunda debe ser un poquito menos, pero más o menos por ese tiempo. Eh, eh, con ojos de hoy es como que, bueno, por ahí... Eh, podríamos haber tenido un buen Spider-Man y no lo supimos aprovechar en su momento, bueno, vaya a saber uno qué, pero sí, es un poco eso también. Sí, eh, hoy, obviamente viéndolo con el diario del lunes y con la cantidad e eh, infinidad de películas que hay, eh, primero de, del mismo superhéroe eh, y, y después, bueno, de, de, de todo el resto, sí, ya nos vamos a meter eh, después... Eh, viene la película y un par de cosas cuestionables por ahí, pero por ahí a lo que yo me refería de esto, como que a mí lo que me pasó en ese momento es como que dije, mmm, che, no me gusta este Spider-Man, como, chau, eh, Spider-Man es Toby y listo. Después capaz que con, con el, el Spider-Man de Tom, eh, de Tom Holland, es como, che, bueno, pará, puede haber más de uno y pueden ser distintos y los tres son muy distintos. Eh, y, y, y por eso yo siento que, que con Andrew me pasó eso, como que en su momento lo re menosprecié y a, viéndolo ahora también, ojo, ahí a mí se me mezcla, eh, y lo reconozco, un, un poco eh, capaz de cariño, no nos, no nos conocemos con Andrew, pero, pero por ahí me, me pasa eso que digo, che, y, y por eso me da un poco de, de lástima, digamos, entre comillas, esto de que en su momento la pasé por alto eh, y quedó ahí. Como... pero bueno, obviamente tiene que ver creo que bastante con esto que vos decís como que bueno, capaz que no son las mejores películas justo eh, y hay un montón de cosas que hacen que no que no se que no se pueda lucir al 100% completamente de acuerdo eh, pero bueno, ojalá a, a, mí, a mí me gustaría que, que continúen con, con estas películas Yo no sé, eh, no sé cuándo terminé de verla no sé. eh, pasa que sí eh, eh, eh, eh, eh, Sería medio innecesario sí. Eso sí, completamente Incluso pensándolo Desde mi punto de vista de que me gustaría También reconozco que es innecesario Pero bueno eh, Qué sé yo, sí me pasó Viendo esta segunda película Que me daban ganas de, de ver una tercera Y que quedó Inconcluso, sí. o sea como que Hay cosas Que no se pudieron seguir Y que Estaría bueno que se terminen, por lo menos que se terminen. O sea, no te digo que hagan una tercera y ya de ahí hagan 10 más. Claro. No, una tercera como para terminar este arco y listo. Pero sería lindo como para darle eh, ese, ese reconocimiento a, a, a Andrew y a este Peter y a este Spider-Man, más que nada. Pero desde ese lado, nada más. Sobre todo porque eh, es, eh, es, le falta, de, de los tres Spider-Mans que, que vimos es el más golpeado de todos, el que más sufre eh, sí. y, y le falta, o sea, me, me falta ver cómo sigue, eh, no, todavía no, no voy a expoliar nada de, de esta segunda película, eh, pero cómo sigue después de, eh, de ese final eh, Peter Parker y, y, bueno, y, y Spider-Man. Eh. Entonces, sí, o oh, ahora cuando la volví a ver otra vez... Eh, que, que vi una, una parte, algo, algo específico, dije, uh, esto hubiese estado bueno que lo, que lo desarrollaran en la tercera, hubiese estado muy buena, eh, además de, de verlo a él eh, digo, afrontando su, su vida, eh, digo hay una cuestión con, con los villanos y eso como que me hubiese gustado verla. No sé, o sea, obviamente si la sacan, si la confirman y la hacen, obviamente tipo, ah, la veo, qué bueno que, no sé, le den un cierre, y que, que vuelva... Eh, eh, el, el, el Spider-Man de, de Andrew pero sí, obviamente no es necesaria para nada y siento que quedaría recolgada mal eh, no sé, o sea salvando las distancias como, no sé, una película como la, la que fue de Black Widow que vino tardísimo en ese caso, bueno, es una sola y esto sería como para cerrar algo pero una película que vino tarde, que ya no tiene sentido eh, y que era más un mimo para el personaje y, no sé, para los fans de alguna manera. Sí, es verdad. Eh, pero bueno, en específico, esta película, ¿qué te pareció? O, o te pregunto como si fuera eh, que la viste por primera vez, pero no, ya, ya, la, ya la has visto y eh, eso no se lo pregunté a nadie, creo, pero bueno, voy a hacer la excepción con vos, un poco tarde, me acordé. Eh, a, algo que, que digamos, cambió entre lo que recordabas de la última vez que la viste a, a esta nueva vez que, que la viste, eh, cómo te pareció algo distinto, o, o todo igual. o Simplemente fue recordar la misma película y, y, y ningún detalle que se haya sumado. Encima, eh, la, la vi obviamente en su momento, después, eh, este tipo de películas, eh, específicamente la del, la del Hombre de la Niña eh, Por cable La pasan infinidad de veces Y alguna que otra vez En la que me he sentado a comer Y en la que no quiero ver una película o una serie Para, no sé, no estar eh, Porque no me puedo concentrar Ay, No puedo hacer esas dos cosas a la vez tipo comer y, y leer subtítulos o, o ver algo, no me sale Entonces pongo por ahí eh, el cable y, y voy haciendo zapping Y siempre está eh, esta película eh, O sea, esta de el Hombre Araña, eh, entonces como que la, siempre la vi por partes, en profundidad eh, y, y con otra visión, un poco más, eh, no sé, de, con años, digamos, eh, la volví a ver en diciembre, en noviembre, antes del estreno de, de No Way Home, así que ese creo que es como el, el más reciente, porque ahora la volví a ver eh, anoche para poder eh, eh, grabar el podcast, para, para refrescarme, muy bien haciendo la tarea. <risa> y como que ahora no me, no me generó nada porque era más bien como para eso, para refrescar un poco lo, lo, que, lo que ya había visto. Pero um, lo que me pasó eh, la vez esta que, que la vi antes de, de No Way Home, que encima la vi seguita de la 1. Eh, a ver, es una película que. Eh, al principio a veces decís como, bueno, sí, el hombre de niña peleando con el villano, eh, con su chica, los problemas con el pa los papás, eh, su convivencia con, con su tío y su tía, lo que le pasa a su tío y listo. Eh, lo que sí le presté un poco más de atención a esto, por esto mismo que decía recién hace un rato, que es el, el Peter Parker que está más golpeado y que se lo y se nota, y ahí se nota el trabajo, el eh, del actor también, en este caso de Andrew, que, que lo puede eh, manifestar y transmitir, eh, me pasó eso, como que en su momento, la primera vez que la vi, medio que lo pasé por alto eso. Eh, y después cuando la, la volví a ver, eh, empecé a notar eso, y ahora que la vi otra vez anoche, eh, me enfoqué particularmente en eso y en la relación que tiene con, con Emma Stone en la película, eh, también, como fui más a fondo en eso. Eh, que me parece que es como una de las cosas más como importantes o, o al menos es el eje principal eh, de, esta, de esta segunda película eh, que tal vez no había notado tanto eh, aquella primera vez que, que la vi, como que me interesó más ir en eso. Y después, qué sé yo, es una película eh, que la vería obviamente un montón de veces porque me entretiene, eh, me gusta... A mí el Hombre de la Niña particularmente es mi, mi superhéroe favorito desde chico. Eh, entonces como que no me molesta, le podría ver un millón de veces eh, pensando y sin pensar. Eh, digamos, sin, sin, sin estar atento a estas cosas tal vez. Pero, pero creo que después de, de un tiempo lo, lo, lo que más noté, a lo que más me enfoqué fue a eso, a, a ver eh, bien de lleno. Eh, lo que le pasaba eh, y, y lo que sentía el personaje eh, Peter Parker y su entorno también. Sí, sí, sí, coincido completamente. Eh, dijiste un par de cosas que son claves. Eh, una que es entretenida, que la verdad, o sea, en el último tiempo, desde la última vez que la había visto, la verdad no recuerdo cuándo, hasta ahora que la vi de nuevo, eh, estaba como ese hate encima con sí. la película como... Una de las peores o algo por el estilo Y yo como que me subía Un poco a eso, pero porque Era la marea de la gente Como diciendo, bueno, es de las persitas Pero no, no la recordaba Tan así Y la verdad que viéndola de nuevo La recordaba como Era, o sea, entretenida Tiene sus cosas eh, Malas, no hay que Negarlo eh, Pero la verdad es entretenida Eso es eh, impresionante, porque ya de por sí lograr que una película sea entretenida, Obvio. más allá de la calidad de la misma, eh, creo que es algo a destacar. Y también cuando le estaba por dar play, vi que duraba como dos horas 20 y yo me quedé como para <ríe> como dos horas 20 Sí, yo no me eh, acordaba eso tampoco, que duraba tanto. Eh, y cuando me pasó lo mismo, cuando dije bueno la veo ya la noche, qué sé yo. Y cuando vi que duraba tanto dije, ah, la mierda, no me acordaba. O sea, sentí que se me iba a hacer mucho más pesada. Sí, sí, y, y yendo justamente a esto del entretenimiento, de que es una película entretenida, eh, en un momento me, me fijé cuánto iba porque tenía que cenar o no me acuerdo qué tenía que hacer. Y pensé, bueno, van 20 minutos, media hora, 40 como mucho, no puede ir más de esto. Iba a una hora y cuarto de película. Uh -huh. Entonces, claramente eso, al menos en lo que me pasó a mí, habla de, de lo entretenida que es, que con todos sus errores y todas sus cosas, es muy llevadera y eso la verdad que es buenísimo. Y lo otro que también eh, destaco de lo que dijiste es la relación entre Gwen y Peter, entre Emma Stone y Andrew Garfield, que es un tema bastante interesante para hablar, que ya nos vamos a meter con spoilers, pero sí. Eh, en mi caso una película que, la verdad, esto, o sea, no, no es una maravilla, no está ni cerca de eso, pero tampoco es horrible y hasta te diría que no es de las peores que hay de Spider-Man. Eh, creo que la tercera de Tobey Maguire está por debajo de esta y hasta te diría que alguna de las de Tom Holland también, o sea... Sí. Con eso te digo sí, todo, sí, es que, eh, personalmente. ¿no? Sí, no, me, me pasa eh, más o menos parecido a mí, eh, no sé si, nunca me acuerdo si es la primera de Tom Holland o la segunda, no, la primera, es la que la que van a Washington, es esa, ¿no? Sí, que lo salva del, del obelisco sí, eh, Yankee a, a todos. Esa me mismos. parece una película muy aburrida. Eh, de hecho, cuando la, la, la vi de vuelta para, eh, para refrescar, digamos, eh, y estar listo para, para ver No Way Home, eh, cuando me tocó ver esa fue como... Mm, o sea, bueno, la vi porque dije, quiero verla otra vez, pero no, no es de las que más me gustan, eh, de, de, de las de, de, de, del Hombre Araña, digo, capaz que bueno, de, la de Tom la segunda, la que está misterio, eh, con Jake Gyllenhaal, como que bueno, esa tiene un poquito más, pero esa primera me parece muy aburrida y bastante pedorra, la tercera eh, de Toby también es como bastante, deja bastante que desear y, y esta, con sus errores, te digo que, que la supera a esas en algún punto. El hate que recibió, la verdad que es exagerado y, y creo que gracias a No Way Home eh, y gracias a... a, a a la levantada de, de, de lo que es actualmente Andrew Garfield, ¿no? En, en los últimos años también se reconoce mucho más a este Spider-Man y bueno, eh, qué bueno que así sea porque la verdad que en un punto se lo merece. Bueno, nos vamos a meter con spoilers, nos vamos a meter en los detalles con esta película, pero pero eh, no te vas a salvar, todos pasaron por el escenario, así que te toca... Eh, responder estas preguntas eh, ya que estamos eh, celebrando de alguna manera estos 60 años de este gran personaje eh, en los cómics y, y, y en, en la pantalla grande chica en todos lados en todos los medios eh, cuál fue tu primer acercamiento a spider man que recordás no obviamente eh, pero cómo fue la primera vez que, que te acercaste a este gran personaje eh, no sé si me acuerdo mucho la, como el, el pri, primer, primer, primer acercamiento. Sí, siempre que, que recuerdo y que, que hablo de, de, de este personaje, de este superhéroe, eh, me hace acordar mucho a, a, a mi infancia y, y, y a, a las primeras salidas que, que tenía eh, al cine. Eh, obviamente cuando, cuando se estrenaron yo ya era un poquitito más grande, eh, pero me acuerdo eh, de ir al cine con mi padrino y su hijo, eh, o con mi papá y, y, y, y el hijo de, de mi padrino, a ver, a ver este, este tipo de películas, eh, particularmente eh, las del Hombre Araña, eh, y después, bueno, infinidad de veces, eh, en, en el cable, como decía recién, eh, tanto el Hombre Araña como Toy Story son las dos películas que yo más recuerdo eh, de mi infancia, que me sabía los diálogos, que me las sabía de, casi de, de memoria, digamos. Eh, pero bueno, ese fue como mi primer acercamiento a la, las películas de, de Toby, digamos, que es más de, de, de mi época, digamos. Muy bien, sí, sí. Sí, ahí también te acompaño, yo creo que las de Toby eh, fueron también un poco mi... Bueno, me estoy adelantando porque yo todavía no respondí a este cuestionario, lo voy a dejar para, para el próximo episodio, así que no, no, no voy a spoilear mis respuestas. Uh -huh. Pero bueno, un poco ya lo hice eh, Esta es la pregunta eh, Más difícil la, la de siempre Que ha dividido a la gente Pero bueno, aclaro Como lo he aclarado en todos los episodios anteriores No te pido que me respondas Con el Spider-Man que vos pensás Que es el mejor Simplemente tu favorito El que vos más querés De todos los que tuvimos en el cine pasa palabra <risas> Eh, no, querías, claro. quiero responder. no responder eh, un poco va de la mano con, con lo que dije recién eh, A mí me decís eh, Hombre Araña, Spider-Man, Peter Parker Y lo primero que se me viene a la cabeza Y, y lo primero que a, a lo que voy es a, a Tony McQuire eh, Para mí su película, eh, la primera eh, particularmente O sea, es, es él, para mí el Hombre Araña es él, no hay otro eh, después, si es el mejor, si tiene las mejores películas, eh, si, si está bien desarrollado, si actúa, si actúa mejor que otros, eso ya ahí se, se puede discutir y, y, y, y puedo empezar a decir, como, como dije recién, que me parece que el, el Peter Parker de, de Andrew eh, en algunas cosas está bien tratado y bien desarrollado porque eh, ese personaje... Eh, particularmente le, le pasan un montón de cosas, entonces está bastante golpeado, y creo que él lo sabe llegar mejor, capaz que el, re, que, que el resto de, de los chicos. Pero bueno, eh, a mí, si, si tuviera que elegir uno, eh, elijo a, a Toby. Muy bien, muy bien. Sí, eh, con respecto a esto, yo creo que, además en general, para entender las películas de The y Spider-Man, eh, y esto que estuvimos hablando hasta recién, Creo que el tema de Toby es como que fue eh, exactamente lo que vos dijiste, fue el primer Spider-Man. Entonces en, en la mente de las personas y no solamente de, de nuestra generación, sino en general eh, gente que vino después y, y se acercó al, al personaje por estas películas, quedó como que Toby era Spider-Man y ya después fue difícil eh, sacar esa imagen porque además pensemos que después vino Andrew y pasó esto, ¿no? De que fue como un poco eh, eh, infravalorado, como que no lo tuvieron muy en cuenta, lo olvidaron un poco. Y después ya cuando llegó Tom Holland, sí pegó un poco más, incluso para muchos es eh, el mejor Spider-Man, no por ser el mejor, sino por eh, varias características que reúne. Eh, pero también vino acompañado por toda la manija del MCU, vino con todos los personajes de Marvel, eh, estuvo con Iron Man, con el Capitán América, y eso los demás no lo tuvieron, entonces es como que tuvo ese ayudín eh, para estar un poco más establecido, pero si sacamos eso, creo que corría la misma suerte que, que corrió Andrew eh, entonces en ese aspecto por eso, eh, creo que el de Toby eh, fue tan significativo, ¿no? para, para muchas personas eh, Sí, bien Spidey favorito, bien, eh, sí. perdón, digo, algo bien generacional, eh, si se quiere. Sí, sí, de. sí, completamente, completamente. Eh, ahora, Spidey favorito, pero cualquiera, o sea, no te limito al cine, eh, de cualquier lugar, desde los videojuegos hasta las series animadas, hasta, no sé, el episodio de What If, lo que sea, cualquier Spider-Man, ¿cuál elegís? Y ahí... Creo eh, que, es, que voy por, por Tom. Eh, me parece que, digo, es como, coincido con todo lo que decías recién, digo, es, es un eh, es un Peter Parker que reúne varias características. Yo no leí los cómics, eso lo aclaro, eh, pero bueno, me pasa que por ahí eh, leo bastante, eh, digo, cuando, cuando se habla de las películas y de los cómics en general, como que es un, un, un personaje que, perdón, digo, su papel... Eh, particularmente como que tiene cosas que, que respeta bastante o, o, o que lo, lo hacen, digamos, lo más fiel posible. Eh, después me parece que él es muy carismático y que, eh, a comparación de los otros dos Peter Parker que vemos, es como que lo vemos bien, eh, como que lo vemos crecer eh, a él, eh, lo vemos madurar eh, y me parece que es lo... lo el de los tres el que lo, el que mejor lo manejó eh, y el que mejor lo hizo. Eh, ahora yo tengo muchas ganas de ver cómo sigue eh, su personaje, que, que es lo mismo que me pasó con esta de, de Andrew, como que me falta ahora ver cómo sigue eh, tanto Peter Parker como Spider-Man. Y con Tom me pasa lo mismo, como que ahora necesito ver cómo sigue eh, tanto Spider-Man como, como su Peter. Eh, a mí es un pibe, qué sé yo, carismático, que, que me compra, digamos, de por todos lados. Eh, y si, si tengo que elegir a uno, eh, en este caso lo, lo, elijo, lo elijo a él. Aparte, me, me parece que él, eh, digo, cuando eh, pone su voz eh, para, para estas cosas, como que, como que en todos lados... Eh, Está bien, obviamente, tiene detrás, digamos, eh, a Marvel hoy, con un universo creado y un montón de cosas que pueden explotarse. Eh, él llevándolo adelante me, me copa. Eh, y Lo elijo a él, digamos, como la, no sé si, digo una, una boludez, pero en la parte de merchandising sino como de vender, eh, todo, todo eso eh, me quedo con, con su, con su Spider-Man, digamos, con el de Tom. ¿Película favorita de Spider-Man cuál es para vos? Eh, creo que la 2 de, de Toy, creo que esa, con el Doctor Octopus, eh, y, y toda, toda, toda esa, esa trama, y, y creo que es la que me, más me gusta de todas. Sí, sale mucho para el Pero sí, tiene lógica, la verdad. Y después, digo, una más como del corazón, eh, No Way Home, obviamente por obvias razones. Eh, pero bueno, no no no no es mi favorita. Creo que si tuviera que elegir una favorita, es, es la que dije recién, la 2 de, de Spider-Man, del primero, y No Way Home es como, no sé, medio como una caricia al alma, digamos. Sí, sí, completamente. Eh, podría estar entre, eh, podría ser la favorita de muchas sí. personas, pero me, me ha pasado que como que la gente da marcha atrás, como que le da miedo ponerla como favorita. Eh, debe ser un poco por, por lo que fue, ¿no? O sea, es como demasiado fanservice. O sea, está bien, yo no, no lo cuestiono. A veces el fanservice es necesario y está bien, o sea, si se hace bien, está bien. Pero como que la gente no, no se quiere arriesgar a Che, es mi favorita de Spiderman. Algunas personas sí, pero noto mucho eso de no, me voy con otra. Eh, bueno, y para terminar el cuestionario. Villano favorito de Spider-Man Acá también vale cualquier medio Puede ser serie, videojuegos Lo que sea Pero bueno, por ahí los más populares están en el cine No sé, dependerá de, de vos eh, Sí, y también vuelvo a Spider-Man 2 eh, En realidad tengo dos ahí medio como que Me gustan bastante eh, El Doctor Octopus La verdad que Es eh, mi favorito Y ahí muy cerquita muy cerquita está el, el Duende Verde de William Defoe eh, también. Eh, esos dos me gustan mucho. Terminado el cuestionario, muchas gracias por responder. Eh, ahora sí nos metemos con spoilers. Si no vieron la película, que parece raro decir esto, al menos en todos estos episodios, con películas que ya tienen su tiempo, pero bueno, puede ser que no la hayan visto. Eh, hasta acá sin spoilers, si no les interesan los spoilers pueden seguir y pueden ir a verla si no la vieron y después escuchar lo que queda de este episodio, siguen bajo su propia decisión ¿de qué va la película? la película nos eh, sitúa después de los acontecimientos de la primera, Peter sigue con su rol de Spider-Man, más o menos como pasó con las películas de Toby. pero acá no hay un conflicto en cuanto a si quiere seguir siendo Spider-Man o no, si eh, tiene que seguir con su trabajo o con su rol de héroe o, o, o ser eh, simplemente Peter y nada más, sino que acá el conflicto pasa por su relación con Gwen Stacy, que no solamente se dedica a ser el interés amoroso y eh, el interés amoroso de turno que está ahí para ser salvada eventualmente, sino que ya pasa a ser eh, un personaje bastante importante, tiene un rol muy, fu muy fundamental en, en esta película, eh, y en la historia en general para, para Peter, pero en esta película en específico, y es un poco eh, para donde gira toda la historia, porque incluso, a ver, la película tenía como tres caminos, Spider-Man, seguir con Spider-Man, el misterio del padre, que en la primera se había eh, iniciado un poco en eso y después en esta se siguió. Y, bueno, es como que la película giró completamente el volante para lo de Wen. Porque lo del padre se resuelve en cierto momento y queda ahí, listo. Eh, y tampoco es que se elaboró mucho, o sea, se, se resolvió y, y ya. Como que fue más una cuestión de, listo, cerrarlo para que Peter esté tranquilo y, y lo dejamos ahí. Eh, no influyó demasiado en la trama, aunque sí tiene sus consecuencias, pero tampoco fue tan importante como lo que termina siendo la relación con Gwen, que eh, realmente es eh, la, la columna vertebral de, de la película. Por ahí no fue la mejor elección de palabras, pero bueno, eh, no sé qué opinas vos de, de esto, la relación entre Peter y Gwen, que yo creo que es eh, de las películas de Spider-Man... Eh, no sé si me estoy apurando, pero me parece que es la mejor. Y la química que tienen, o que tenían en ese momento, Emma y Andrew, es... Eh, sale de la pantalla directamente. No sé qué opinas vos. Ay, me dolió ese que tenían. <risa> eh... Bueno, pero... Lamentablemente. Bueno, pero siguen teniendo. Eh, eh, por lo que tengo entendido, eh, bueno, para la gente que no sabe, eh, fueron pareja en esa época en la que estuvieron con estas películas, después se separaron y ahora eh, siguen teniendo buena razón, por lo que tengo entendido. Eh, sí, sí. Eh, creo que no. Eh, no, se, no se cruzaron esta temporada de premios pasada, me parece. No. Eh, que en algún, no, en algún momento no. se había dicho como que nos bueno, si iban a cruzar. Él tuvo, estuvo bastante presente, pero pero ya no. Eh, no, no, no tuvo nada. Eh, Sí, no, con esto que decías, sí, no. eh, esos tres caminos que, que toma la, de alguna manera la película, eh, yo agregaría un cuarto que creo que está como planteado al principio un poco, pero que se pierde, pero porque no es, a, no es tan importante como esos otros eh, interrogantes, que es eh, el tema de los villanos, que yo creo que acá están como súper eh, desdibujados, eh, o, o mejor dicho, capaz dibujado, porque después no, no, no, no, no generaron nada eh, para mí, digo, eh, desde mi visión, con, con la película. Eh, digo, eh, la película eh, se llama eh, La amenaza de Electro, eh, y yo siento que Electro como que no, no, no sentí la amenaza. <risas> eh, sí, yo tenía la duda con eso. Acá al menos yo en un momento, o durante mucho tiempo, pensé que se llamaba The Rise of Electro. Pero después nunca más encontré ese título, como que es de Amazing Spider-Man 2. No, no lo encontré, pero ah, acá no le habían puesto algo. Ah. Pero bueno. estaba, mirá que ahora que lo dijiste, va, no, no fue The Rise of Electro lo que dijiste, pero... Eh, sé que algo de electro habían puesto o como la promocionaban, pero ahora es como que después nunca más encontré ese, ese nombre. Claro, no es verdad, eh, acá estoy googleando eh, y está como... Oh, que... Sí, mira, acá aparece como el sorprendente de Hombre de la 2, la amenaza de claro. electro. Bueno, son es, entre uno de esos... Son, títulos. son eso, esas cosas que, que después eh, la, adaptan las películas eh, en el, eh, por todo el mundo y a veces sí, les, les agregan sí, esas cosas. En el país. Claro les agregan esas cosas, bueno entonces me corrijo, igual digo, si sí, eh, siento que, que la parte esa de, de los villanos que es una parte me parece como medio fundamental de este tipo de películas, siento que acá ni pinchan ni cortan eh, y que están de alguna manera para justificar el momento de, de peleita y de, bueno, hace la aparición eh, el hombre araña por, por las calles de Nueva York, eh, tal vez. Tal vez el de Electro sí aparece eh, un poco, un poco más, eh, pero ponele después los últimos 10 minutos, que igual calculo yo eh, con, que con esta película que nos falta, obvio, eh, no sé, el eh, no me sale Harry Osborne. Eh, tal vez también tenía un sí. poquito más de, de protagonismo y por eso en, este, en esta película está como muy poquito al final y casi que ni se lo desarrolla ni se lo presenta mucho, o sea, como que aparece eh, con, con su traje y, y con, con las... Eh, ¿Cómo es? Con las... Con los, bueno, no me va a salir la palabra. Eh, Todos los juguetes, digamos, sí, ahí, de, está, ahí está. Del padre. Ahí está. Eh, entonces siento que ahí como que acá en esta película hace agua bastante en, en, ese, en ese sentido. Después sí... Eh, Toda la, la, primera, la primera escena eh, en el avión con, con los padres, eh, eso me parece que está fantástico y que responde un montón, o empieza a tratar de responder un montón de cosas que habían quedado de la película de la película anterior. Sí, de hecho la grabación del mensaje continúa donde había terminado la misma escena en la, en la primera película y te termina de explicar, digamos, un poco qué pasó ahí con los padres. Claro, eso, eso sí me parece que está, que está bueno y que después, eh, en, en toda la película... A mí me gusta mucho cuando, eh, en este caso, es un maletín, hay un objeto eh, que, que aparece cada tanto en, en alguna escena y, y que es como de alguna manera sutil, capaz, eh, y que te hace recordar todo el tiempo y te hace saber que, en este caso, el personaje, Peter Parker, todavía le queda... Eh, te tiene algo ahí dándole vueltas, que lo quiere resolver, lo quiero resolver, eh, y que no hace falta que... Eh, muestres, no sé, un recuerdo del padre, o una foto, o lo que sea, como ese, ese detalle eh, de, de mostrar algo, en este caso esto el, que decía el maletín ese, eh, como que me parece copado eh, que, que lo utilizaran ese, ese recurso. Es un detalle que aparece cada tanto, pero de hecho es lo que termina viendo siempre Peter eh, para eh, conectar con, con todo el asunto de su padre eh, es un detalle interesante es sí. cierto, es muy muy bueno eh, sí, el tema de los villanos eh, creo que es una de las tantas cosas que, que salieron mal en estas dos películas porque el lagarto también sí. fue un villano bastante flojo eh, muy buenos efectos muy buen CGI pero después el resto como que las motivaciones no eran muy interesantes eh, y acá, lo que nunca me había quedado claro, ahora cuando la vi de nuevo eh, terminé de entender, eh, no, no, no me había percatado de ese detalle, que era el tema de Harry, por qué Harry aparece como que de la nada y Peter eh, lo ve y se acuerda de él y eran mejores amigos, o sea, es como que nunca tuvieron contacto y de la nada eran mejores amigos, que me, me di cuenta esta vez eh, viéndola de nuevo, que se explica en un momento, el, el padre de Harry, Norman, eh, o creo que él mismo, Harry, dice esto de que eh, lo había mandado el padre a un internado o sí. algo así. Eh, y claro, o sea, él lo mandó ya con, con cierta edad y antes de eso sí se conocía con Peter. Entonces todo ese tiempo que pasó fuera de la ciudad y después cuando vuelve, cuando su padre está muriendo... Eh, ahí se justifica. Pero igualmente, más allá de eso, que nunca me había cerrado y esta vez me cerró, eh, es como que fue un villano que metieron porque había que meterlo y forzadísimo. O sea, de hecho, al final, cuando ya pasa todo lo de Electro, aparece él eh, como para justificar y porque alguien tenía que eh, matar a Wen, básicamente, porque eh, forzado hasta... Para eso, eh, fue como muy raro eh, la, la inclusión de, de Harry. No, no sé qué pasó ahí, porque también eh, lo único que justifica que esté Harry es que después al final te hacen el gancho con los seis siniestros claro. y que él tiene todos los trajes y todo eso. Pero, o sea, forzado igual, forzadísimo. Ni hablar de Rino, que ni siquiera lo mencionamos. No. Eh, <risa> espantoso. Este actor, no me acuerdo el nombre, eh, ahora lo eh, voy a buscar. Ay, yo lo tenía acá, eh, a ver si lo tengo... Que Es un actor bastante conocido. No, eh, no lo tengo acá para... Ya, ya lo tengo por acá. Eh, a ver, mientras, mientras buscas eso, sí, eh, yo tampoco me acordaba. Ellos, eh, eh, en cuanto a Peter y Harry, son amigos más o menos entre los 6 y los 11 o 12, que es ahí cuando... Eh, el papá lo manda a, al internado, eh, por eso, eh, digamos, como que eh, establecieron una, una relación de amistad entre ese poquito tiempo, eh, y nada, como digamos como que fue su amigo ahí de, de la infancia, y me ven como que igual se olvidan, está bien, lo mandan a un internado, entonces como que mucha comunicación eh, no podían tener, eh, pero bueno, cuando vuelve y ve que salen las noticias, como, ah, cierto, tipo, está mi amigo acá, voy a ver qué onda, eh, de, de parte de, eh, de Peter y después eh, con eso de, de, de que aparece ahí como en los últimos 10 minutos y queda todo como medio raro eh, por eso yo ahí en, en eso como que me tomo esa licencia de no juzgarlo tanto porque siento que, le fal, que, que lo dejaron y lo hicieron tal vez así como para después desarrollarlo en la película, pero bueno en este caso, no tener esa otra parte eh, y viéndolo así, digamos, como esta obra terminada queda rarísimo o súper inconcluso y tal vez lo podrían haber hecho de otra manera, un poquito más prolijo, eh, no digo que esto sea como súper perfecto, pero como que me pasa eso, que digo, bueno, eh, capaz que eh, era el villano de esa otra película y nos tapaba la boca. Sí, sí, igual siento que si lo Tenían que hacer como para que salga todo bien, eh, la película tenía que durar una hora más. Sí. Entonces, eh, eh, creo que quisieron meter todo en la licuadora o como la escena esta de los Simpsons que le explican lo de las enfermedades a, a Senor Burns y pasan todas las cosas, las pelotitas por la puerta. Bueno, más o menos así. Eh, pero sí, eh, un tema difícil de los villanos. De hecho, acá... Eh, tuvimos tres bien presentados, digamos, eh, Electro, eh, El Duende Verde de Harry y eh, El Rino, eh, que está interpretado por Paul Giamatti, ahí la encontré. Eh, y de Electro no hablé mucho. A mí, o sea, no me disgusta, tampoco me gusta, o sea, lo banco. Me gustó hasta ahí su, su historia, digamos. Es bastante empática hasta cierto punto. Después, como que también la motivación queda medio en, Bueno, quería su red que él diseñó y se la robaron y que le cortó la luz a toda la ciudad. O sea, bueno, bienvenido a Buenos Aires. Acá pasa bastante seguido eh, y no tenemos a Electro, tenemos a de Sur. Eh, entonces, es como que la, la verdad que lo que terminó haciendo no, no se terminaba de de entender, de última que ataque a la gente con, con esos eh, rayos, era un poco más digamos, de villano, no sé o sea, que haga algo con la electricidad pero cortar la luz es como, bueno, te lo muestran como algo trágico desde el hospital como, ah, no tenemos luz y no podemos hacer esto pero bueno, la, la gente lo va a poder sobrellevar en algún punto, como que no terminó siendo una amenaza y como que su lado de de odio hacia la sociedad, eso sí está un poco mejor llevado pero tampoco como que se termina de cerrar y bueno, después se explota eh, detalle no menor que me di cuenta viendo esta película es que de la manera en la que él desaparece digamos, es como aparece en No Way Home que es eh, no literal porque acá es como que se estaba eh, agarrando unos cables y, y, y los cables ya estaban rotos y en No Way Home aparece con con todo el cableado que está bien, digamos, pero él se arma ahí, pero nada, me, me gustó ese pequeño detalle. Mal, es verdad. Y, y, y eh, de los tres, los tres villanos eh, que ya nombré, también había un, una cuarta villana, digamos, eh, no, no, no sería villana en sí, pero por ahí, que es Felicia Hardy, interpretada por Felicity Jones, que no hizo absolutamente nada, Nada, o sea, fue la secretaria de Harry y le dio un poco de info del tema de las arañas y nada más, eh, que supongo que también iba a quedar como algo que se podía utilizar para, para una futura película que nunca llegó. Pero sí, yo siento, en general siento con, con las dos películas, eh, se nota por ahí un poco más con esta, eh, también la primera, pero acá se nota un poco más el tema de meter muchas cosas y, y hacerla como muy comprimida como demasiadas cosas como para ir ya directo al grano a, a, a cierto punto no sé si la idea desde un principio era llegar a los seis siniestros y tenían que mostrar todo esto y por ahí no supieron armar bien las historias y terminó quedando lo que quedó eh, entonces yo las sentí como muy eh, apuradas eh, como que bueno hay que hacer todo esto y tienen que entrar en tal cantidad de tiempo en tal cantidad de películas y lo vamos a hacer así de hecho, todo el arco este que tiene el Peter Parker de Tobey Maguire en la segunda película, eh, de esto que no saber si seguir como spider-man o si seguir con su vida normal, le pasa a, a este Peter, a Leandro Garfield, pero dura 10 minutos al final de esta película. Te diría que menos. Básicamente. Sí, sí. Eh, con, con todo lo de la muerte de Wayne, que está recontra deprimido, que deja spider-man y después vuelve. O sea, él, es Spider-Man 2, en claro. resumida, así nomás. Eh, entonces, eso, esa es la muestra de lo que hicieron con estas dos películas, de tratar de meter un montón de cosas en muy poco tiempo y evidentemente salieron mal. Sí, y eso que, eh, no, sé que no, no tiene nada que ver, pero digo, como que quisieron meter todo, y no es que tenían eh, una hora y media de película para poder... Eh, no, tenían como dos horas y veinte de película para poder eh, hacer eh, todo y que entrara lo, lo más prolijo y bueno, y no, y no les sirvió, o sea, creo que, eh, no sé, hubiesen necesitado capaz que una hora más para poder eh, eh, meter todo bien de alguna manera y creo que igual así quedaría súper inconcluso todo, o sea, como que no, <risa> eh, no, no es por ahí. <risa> Sí, la verdad que sí. Eh, pero bueno, eh, cosas que pasan. Eh, yo creo que acá hubo más... Eh, in, se metió más Sony de lo que se había metido con, con la trilogía de Toby. Que se metió en la tercera y así terminó claro. también. Eh, yo creo que esta fue una película mucho más de estudio que de director. Y, y nada más, o sea, quedó ahí. Eh, dicho si de paso, un, un detalle boludísimo. Que es más un chiste que un detalle. El director se llama Mar Webb. Web es red, como las redes de Spider-Man. Una burdez. Pero bueno, el, di el director perfecto, diría. Eh, Nada, algo bueno que tienen estas películas eh, son las escenas de acción. No sé si, si coincidís conmigo. Visualmente, eh, sí. lo, lo hablé en el episodio anterior, o sea, creo que de las de todas las películas de Spider-Man creo que las de The Amazing Spider-Man podrían ser visualmente de las mejores eh, son bastante lindas o sea, tienen planos, no sé, ya la película empieza con, bueno, no empieza así pero la, la primera versión que tenemos de Spider-Man es Cayendo del Cielo y, y es genial porque vemos el logo y parece que va a ser como la presentación del logo de la película y vamos a ir a la película y no, es el Logo que viene del traje Y ahí vemos como con el viento se va moviendo Y como cae O sea, después tenemos toda esa persecución Que en un momento se mete la policía Y es absurdo lo de la policía eh, Yo puse pausa en un momento Para contar la cantidad De patrulleros que estaban siguiendo ¿Cuántos? Ah, <risa> yo llegué a contar 22 una En un momento que chocan Pero puede ser que haya más Porque algunos como que chocaron Y se eh, sobre pusieron a otros y otros volcaron, no sé. Pero 22 patrulleros siguiendo de atrás a un camión que tenía plutonio. O sea, eso es lo más estúpido. Se les puede, porque además, yo pienso, primero, plutonio. No sé qué hace el plutonio, pero ya me suena que si se cae explota. Y segundo, eh, generalmente en este tipo de películas, cuando vemos persecuciones, y no solamente en películas, sino en la vida real, como que hacen algo eh, para tratar de acorralar a, a, a la persona que están siguiendo En lo que sea que esté andando En una camioneta, en un auto, lo que sea Acá no, acá están todos atrás Como si un perro estuviera persiguiendo un gato O sea, no tiene sentido eh, Pero bueno, la persecución está buena es, eh, es una buena escena O sea, en general son buenas escenas de acción las que Sí eh, Están bien bien plateadas Excepto eso de, de los autos que es súper absurdo Pero Detalle. sí eh, algo que, que me hace mucho ruido eh, y que de esto se podría hacer un podcast especial y hablar largo entendido, es eh, cómo lo, los efectos de ese momento, eh, todo, toda la parte del de CGI y eso está muy bien hecho, muy bien logrado, eh, se ve lindo, eh, porque visualmente a los ojos se ve lindo eh, en la imagen, y cómo hoy, o sea, años después, en lo que se supone que todo avanzó y que se puede hacer mucho mejor que antes, se ve tan horrible. Eh, pero bueno, por eso digo que es como para un capítulo aparte, porque hay una cuestión ahí de, eh, de trabajo, de trabajadores de explotación, de, de tiempo en el que no se puede terminar un producto y, y que no se le dedica, bueno, demás, pero eso está, eh, en esta película está, es, se ve muy lindo, eh, una de, de, de las... Eh, como de las escenas así de, de batalla y, y, y de, de, de acción eh, que a mí más me gustó y, y porque es muy imponente en la, en, en la del Times Square eh, sobre todo porque, bueno, justo el villano sí. eh, que tiene que ver con la electricidad en un lugar en donde hay mucha luz, mucha pantalla eh, tiene, tiene todo que ver y me parece que está muy bien, muy bien eh, situado eh, eh, esa fue de, de, de las que más me, me gustó Después, bueno, también toda la parte final eh, en la que están ahí en, en esa planta con eh, eh, con Electro y, y Peter. Eh, pero bueno, la, la del Times Square me, me, pareció, me, me pareció ahí, pues está bueno porque hay mucha gente, hay despliegue, eh, y, y to, todo eso cuando, en la parte que están subiendo la escalera, eh, de, de, de, de, de, de, las, las personas que están ahí, eh, y están por agarrar el caño y se pone todo ahí como medio en cámara lenta, y va eh, sí. Spider-Man y tira con su telaraña, y como que todo eso eh, está muy bien hecho y, y muy bien acompañado, sobre todo, bueno, toda la película, pero eso, eh, muy bien acompañada toda la música, toda la banda sonora, eh, que yo no sabía que después de que la terminé de ver, eh, en su momento busqué porque dije, che, esto está muy bien. Bueno, estaba detrás eh, Hans Zimmer, que hace unas cosas increíbles. Eh, premios Oscar tiene un montón, o sea, eh, lo, más, eh, lo más reciente que hizo fue eh, Dune. Eh, bueno, en su momento el Rey León, o sea, como que tiene un montón de cosas. Eh, y hace un trabajo increíble. Eh, y esta película, una de las cosas que mejor tiene... Eh, o, o de las cosas que, que a mí más me gustaron es toda la parte de la banda sonora eh, y todos los arreglos que, que hay en eso. Que en este caso, en la parte de de, de las eh, de, de la acción en sí, eh, están muy bien, o sea, como que quedan las dos cosas perfectas. Que no es fácil hacerlo, eh, y acá queda queda muy bien. Eh, dijiste todo lo que tenía para decir, ¿no? o sea, <risa> Eh, más no puedo agregar. Eh, sí, y me había olvidado de que está Hans Zimmer. No me voy a poner de pie porque es incómodo, <risa> pero eh, el gran Hans Zimmer. Eh, y sí, la banda sonora, o sea, las partecitas estas de electro, con, como con esa onda más eh, de guitarras más sí, pesadas, es algo sí. magnífico. Y esta escena en particular que, que mencionabas del Times Square con, con las escaleras en cámara lenta es... Es maravillosa, o sea, es algo impresionante. Y, y lo pensaba eh, antes de grabar, eh, que creo que es de las pocas películas en donde se utiliza tan bien el slow motion, sí. porque todo lo que es en cámara lenta, la verdad que en esta película eh, es perfecto. O sea, no hay un uso de la cámara lenta que sea al pedo, porque generalmente a veces lo usan como para quedar canchero con algo, y, y no. O sea, acá, la verdad que... Y en específico en esta escena, pero en general en todas las escenas que se usa la verdad que queda genial. Sí, eh. es un recurso que tiene que estar eh, bien usado eh, y en cuanto a cantidad también. Eh, ahora no me acuerdo, hace poco había una película en la que abusaron de ese recurso eh, y, y hace que, que la película eh, hasta se vea pesada. Eh, ¿No era alguna de Zack Snyder? No, no, no me acuerdo ahora qué, qué era, pero que son esas películas que sí pero no hace falta tanto, porque ya, eh, a ver, es un recurso como cualquier otro, digo, de, de los que se usa eh, en el cine, vos decís, bien sí. usado queda perfecto, eh, y, y capaz que te embellece eh, toda, eh, toda una escena, eh, y en este caso me parece que está muy bien, y, y que este tipo de, de superhéroe también le queda bien, eh, me parece. Eh, hay algo que, que dijiste recién antes, al principio, eh, cómo, cómo arranca la película eh, con, con Spider-Man ahí, eh, bajando eh, y, y cómo va... A mí una de las cosas que más me gusta de, de, de Spider-Man en general es eso de que está en la ciudad y que se va colgando y que eh, sí. particularmente a mí, bueno, Nueva York es una ciudad que me gusta mucho y, y tal vez tiene que ver con esto de que me gusta Spider-Man. Eh, o, o que me guste Nueva York por Spider-Man eh, y cómo, cómo él se va balanceando y, y, y va por toda la ciudad y por todos los rascacielos y eso queda increíble y que arranque ya la película así ya está, El tipo, listo arrancó muy bien, como que es la forma de arrancar eh, y vuelvo a decir lo mismo que, que dije recién, o sea, yo no leí cómics y no, no vi, pero como que toda esa sensación de, de, de las viñetas eh, es se ven en, en la pantalla eh, con este tipo de, de superhéroes. Sí, sí. Eh, Nueva York es Spider-Man y Spider-Man es Nueva sí, York. Tal cual. O sea, no hay manera de, de no imaginarse a Spider-Man eh, columpiándose entre los edificios. Por eso y ya esa escena de, de entrada es espectacular con eso. Por eso creo que no me gustan tanto... Eh, eh, las dos de primeras de Tom películas, Holland. sí, de Tom Holland, sí. porque siento que un poco la esencia de, de Spider-Man y de Peter Parker es en Nueva York, y justo las dos películas, las de él, no está no está nunca en Nueva York. No aparece no un edificio de cuatro pisos, no, o sea, no, no, no. es hasta tres pisos y nada más. Y chau, entonces ahí creo que le falta un poquito, como que pierde pierde esa gracia de en, en las películas de Tom Holland, en, en las dos primeras espero que ahora lo, lo arreglen bueno, lo, ya lo arreglaron sí. en el final de No Home es como que el final de sí, Nove No para Home para. ya es un poco encarando a lo que vendría a ser la historia de Spider-Man que conocemos sí que se quede ahí bueno, va, esperemos esperemos eh, bueno, antes de terminar hay que hablar Ay. del elefante en la habitación uh -huh. claramente eh, que o sea, es por supuesto, la muerte de, de un Stacy, que no sé, para vos, yo lo tengo fijo en la cabeza hace varios días, desde que vengo preparando estos episodios, de hablar de la primera de, de Amazing Spider-Man, ahora de esta, eh, y lo pensé bastante, y no me voy a arrepentir de lo que voy a decir, pero lo voy a decir, creo que es el momento más triste de la historia, de las películas de superhéroes por encima de la muerte de Logan, por encima de la muerte de Tony lo que quieran, es el momento sí. más triste no sé qué opinas, no te voy a obligar no te estoy <risa> poniendo <risa> un arma en la cabeza y que me contestes sí, sí, coincido con vos no, si me tenés que decir no, decime que no, no pero no, para no. mí, personalmente es el momento más triste en películas de superhéroes que, que he visto sí, eh, no, no, me pasa lo mismo eh, obviamente y también, eh, volviendo a esto que decíamos de la película, una de, de digamos, como de, de las patas importantes de, de esta película es, y que nos va preparando un poco para que este final nos llegue así como nos llegó, eh, es toda la relación y cómo se va mostrando a lo largo de, de, de bueno, de las dos películas, pero en esta en particular, eh, y por eso creo que, que duele tanto. Y también por, por esto que, que decía al principio, eh, es un Peter Parker que está súper golpeado, o sea, primero no tiene a sus papás, después le pasa lo de su tío, eh, como que todo su, su entorno eh, de alguna manera siempre tiene, eh, o, o, o, o no está, o, o siempre tiene algún problema, no sé, pienso esto, digo, bueno, su único amigo, eh, o al menos su amigo eh, eh, de la infancia, como, como era Harry, eh, le quiere robar a la novia, después se hace malo, después lo quiere matar, después como que... Como que todo el tiempo no, no tiene a alguien a, a su alrededor que, que de alguna manera, que creo que es lo que necesitan los superhéroes. Tipo, los superhéroes eh, necesitan a alguien que, que los baje a tierra y, y que, que ellos se puedan sentir eh, hasta débiles. No, no, no, no sé si es débil la, la palabra, pero como vulnerable. Eh, entonces, sí. que en este caso, Gwen eh, muera y no esté, eh, a él lo, lo termina de, de destruir, eh, de, de alguna manera eh... no, porque además eh, disculpa que te corte, no, sí. con lo que pasó con, con, con el padre, porque en la primera película sí. eh, no murió por culpa de él, pero lo estaba ayudando y bueno, en toda esa situación termina muriendo y le hace prometer a Peter que no se acerque a, a Gwen, que esto fue un poco medio de mala leche no porque se está muriendo y le, le dice no te acerques a mi hija porque se va a morir es como que, bueno, ¿qué le hace? Así que no, sí, se está muriendo está... ahí. Eh, pero bueno, después lo termina viendo, eh, como que le aparecen visiones eh, con esa cara de nada. Eh, que ni siquiera lo está juzgando. O sea, es cara de, de, de perro completamente. Eso me olvidé. Pero me, me olvidé de nombrarlo antes, perdón que te corte, cuando eh, nombré lo de que eh, estaba bueno esto del recurso de, del maletín y de cómo un objeto. Eh, genera un montón de cosas, tanto para el espectador como, como para, en este caso, el personaje. Eh, todo lo contrario pasa con esto, con el papá de Gwen, eh, con esas apariciones todo el tiempo en la película, que una vez está bien, pero que todo el tiempo aparezca ahí, entre medio de la nada, como que a mí no me terminó de cerrar y hasta me parece como, bueno, tipo, ya la tercera es como, bueno, listo, ya está, ya sabemos. O sea, que también lo podrían haber resuelto de otra manera, eh, y, y, que se, y que se vea y que se sienta, eh, digo, como esa, esa mirada y esa presión que, que tiene Peter todo el tiempo de querer protegerla y de, y de estar faltándole eh, eh, a la promesa, pero a la vez el amor es más fuerte y que ella no lo entienda. Eh, eso ahí a mí no me gustó mucho eh, cómo, lo, cómo resolvieron eso de, del padre, eh, pero bueno, eh, me, obviamente a esta muerte se le suma todo ese peso de... Eh, la, la promesa que de alguna manera la verdad termina rompiendo eh, Peter sí, sí, sí eh, pero bueno, eh, siguiendo con eso eh, coincido con esto de, de lo del padre eh, es un recurso un poco raro, o sea es como la culpa de él de no saber si lo que está haciendo está bien porque en un punto eh, está enamorado de Gwen o sea y Gwen está enamorado de él, o sea, es como que en la película tienen este ida y vuelta, pero no es un ida y vuelta que te cansa, como el de Mary Jane y, y Peter en, en la película, de oh. en la trilogía de Tobey Maguire, de, ay, no viniste a mi obra, ay, bueno, Peter, no sé, es que super tóxico, era una cosa. super tóxico, sí, sí, eh, unas una vueltas impresionantes, pero acá sí se justifica, o sea, como que se quieren alejar, pero no pueden porque es inevitable, o sea, se aman, eh, que me parece muy bien llevado, la verdad, eh, pero claro, está esta duda de Peter de no quiero que te pase nada, y en un punto también, Gwen es la que decide en ese momento ayudarlo a Peter, que Peter le dice que ataca, que le tira la telaraña y, y la deja ahí eh, atada al, al auto de, al, de policía pero ella es la que quiere ayudar, y ella es la que está ahí, y bueno, por lo que termina pasando, bueno, la termina perdiendo, pero creo que también va atado a, a, a todo lo que significa ser Spider-Man, no esto que contabas de, de perder, de, de estar eh, vulnerable, o sea, tuvo dos funerales, <risa> eh, es increíble, o sea, un funeral por película, y en realidad tres, porque, bueno, el, el tío Ben no recuerdo si fue un funeral, no sé si lo mostraron, eh, pero lo perdió. No me acuerdo. Lo perdió. ¿Sabes que no me acuerdo ahora? Pero que perderlo perdió. Sí, sí, sí. O sea, fija, no hay tío Ben. Eh, el del padre de, de Gwen, que por ahí no fue tan directo, pero, o sea, estuvo ahí y fue alguien cercano en un punto. Y el de Gwen, o sea, como el orto. <risas> y, y es un poco también la esencia de Spider-Man. O sea, es esto de los golpes, eh, no, no físicamente, sino sentimentalmente y mentalmente hablando, y, y los recibió todos juntos, hasta en un punto. Eh, lo del padre también, que bueno, no lo perdió, pero sí lo perdió hace muchos años, y toda esta cuestión de, de no poder cerrar la historia de qué había pasado, y cuando la puede cerrar finalmente, que encuentra un poco de alivio, pasa todo lo que pasa después con Gwen o sea, es como que estos golpes, la verdad que eh, duelen muchísimo, o sea, hay un montón, No sé, sea, perder a su mejor amigo, sí. que también está este ida y vuelta de lo ayudo o no lo ayudo, si le doy mi sangre por ahí empeoró todo, no le di mi sangre y él buscó otra solución y la solución fue mucho peor, por ahí si le daba mi sangre no pasaba esto, no sé, es como que eh, no quiero estar en esos zapatos, claramente. Eh, y se nota muchísimo. Eh, y en específico la escena de, de Wen, no sé, para mí es, es perfecta. O sea, es espantosa. Eh, no, no la quiero ver en 10 años más, pero yo creo que por un montón de cuestiones es perfecta. De nuevo esto de, del long motion eh, utilizado, pero de manera impresionante. Eh, la telaraña cuando cae para... para a agarrar a Wen, eh, que hasta parece como si fuera una mano que, que se está extendiendo mm. para, para agarrar a Wen. Eh, el reloj que para en un momento, después sigue cuando está cayendo Wen y cuando cae Wen se detiene. Eh, después al final, ya pasando la, la escena de la muerte, no me acordaba de, de esto, eh, lo, lo noté cuando vi la película de nuevo, que es eh, Peter enfrente de Ay, la lápida, no. Sí, bueno, yo tampoco me acordaba. Pasando como eh, eh, el tiempo, ¿no? Como que pasaban eh, las estaciones, digamos, porque incluso en un momento creo que cae nieve, sí. en otro como hojas, que caen las hojas, o sea, claramente haciendo eh, alusión al paso del tiempo y es espantoso, o sea, por ahí en ese momento cuando la vi por primera vez o la veía en su momento más seguido, no me percataba de esos detalles. Eh. Y después, cuando ya empecé a comprender un poco más algunas cosas del cine, ahora viéndola es como. Un puñal. <ríe> quiero. Quiero que quiero saltear estas escenas rápido porque es espantoso. Eh, pero sí, toda esa escena de es, sí eh, Incluso eh, viéndola de nuevo, como pensaba. Bueno, por ahí se salva. ¿Viste? Como. Che, pero ahí. Si la sigo viendo, se salva en algún momento, porque también lo, lo genial de la escena es que está construida de una manera que vos pensás que no se va a morir. O sea, vos pensás que se va a salvar, claro. porque además todas estas películas tienen como el molde de, bueno, los buenos siempre ganan, Obvio. Eh, tal cosa es así, la otra cosa es así también, y bueno, van a salvar a la, a la novia del protagonista, y no. Y entonces todo eso creo que en conjunto arman un, un momento... Eh, espantoso, muy feo y, y horrible, pero eh, que creo que es una escena magnífica, muy bien hecha. Está, está muy bien construida. Pa pasa eso, que como que vos la ves, que no, no cae, no está en el piso, que hay como sostenida de alguna manera y decís, bueno, se salvó. Tipo, como que, es ya está. Eh, pero sí, o sea, horrible lo que voy a decir, pero es, queda, es, está hecha como una muerte linda, pero en cuanto a... Eh, a toda la estética y a, y a todo lo que cinematográficamente eh, plantearon y lograron. Eh, creo que, no sé, ahora no se me ocurren ejemplos porque estas cosas nunca a uno le salen así espontáneas, pero eh, en cualquier película que haya una torre con un reloj, eh, todo va a estar como eh, elevado, digamos, va a quedar mejor, no sé, como que le da un tono eh, lindo, eh, bueno, bueno. En este caso, digo, es una muerte, pero le da como esa, esa cosa y ahí volvemos lo mismo de, de la, del slow, de, de la cámara lenta y de cómo va cayendo y cómo ves en sus ojos y hay una cosa que, que no me acordaba, que, que ahora cuando la volví a ver, cómo se refleja en, en la máscara eh, de Spider-Man la, eh, la cara de, eh, de Gwen eh, cuando va cayendo y eso es como... Digo, lo que está viendo en sus ojos, eh, el reflejo, eh, no sé, también eso me pareció ahí como muy fuerte. Pero, pero sí, eh, termina siendo como una, una muerte muy, muy fea, eh, pero a la vez como linda, entre comillas, estéticamente. Sí, sí, sí narrativamente sí, es y cinematográficamente es, es una escena espectacular. La verdad que es espectacular. Eh, y, y recuerdo, no sé si la primera vez que la vi, pero una de las veces que la vi, la vi con mi viejo y cuando Kai Wen, yo le preguntaba muy ingenuamente, ¿se salvó? Y mi viejo me miraba como, ¿no escuchaste el ruido de la espalda y de la altura que cayó? O sea, es imposible que se haya salvado. Eh, pero sí, es, es dolorosa. Es dolorosa y... Y la verdad que eh, acá es donde en un punto yo pensaba, che, hubiera estado bueno una tercera, porque más allá de que, repito, eh, Spider-Man 2 de Sam Raimi le hicieron en 5 minutos o menos eh, con, con Andrew Garfield y toda esta parte de, bueno, dejó de ser Spider-Man pero volvió. Eh, párrafo aparte, entre comillas, entre paréntesis, para el nenito. Que aparece al final. Ay, eh, sí, es muy lindo. Esto. enfrentando a Rino. Que eh, fue salvado previamente en la película por, por Spider-Man. Cuando los famosos bravucones de, del colegio lo, lo estaban acosando. y. Spider-Man recopado. lo acompañó a la casa. le arregló el, el proyecto que, que tenía ahí. que se lo habían roto. Y él como que se puso en el lugar de Spider-Man porque él no estaba y, y enfrentó a Rino. Eh, nada, me pareció eh, un momento genial. También representando todo lo que significa Spider-Man, ¿no? Como el héroe del pueblo, como eh, este superhéroe más terrenal, más de, de la gente. Eh, ese aspecto también se, se simbolizó muy bien en, en la película. Eh, pero creo que a, a partir de ese momento... O sea, de lo que pasa con Gwen sentí como esas ganas de ver una tercera. Por ahí no tanto por los seis siniestros y todo eso, sino porque yo creo que había más para, para explotar en el buen sentido de, de este Peter Parker. Pero bueno, lamentablemente no, no pasó. Así que nos quedaremos con las ganas y vaya uno a saber si en algún momento pasará. ¿Quién Quedará es? a ver... ¿Quién te dice que, que en unos años necesite levantar algo y bueno che, Andrew, ¿tenés algo que hacer? No, bueno, ¿te acordás de aquellas películas? ¿Te, ¿Te acordás de esas películas que hicimos? Bueno, nos falta el final, vení. La verdad que podría ser, así que eh, nada, ojalá sea, si se hace, para cerrar esta, esta historia y, y, y darle un buen cierre a, al Peter Barker de, de Andrew Garfield, que la verdad que fue, fue un gran Spiderman. para mí fue un, un gran esperman, como hablamos, infravalorado y que creo que ahora está teniendo un poco más de reconocimiento, por suerte. Eh, bueno, ahora sí, hasta acá, eh, toda esta reseña y esta charla que hemos tenido de Amazing Spiderman 2. Eh, tu calificación, Fede. Cuál, ¿Cuál es chan, para chan. esta película? Es la parte chan, que, chan. que más me cuesta. Para, ¿de cuánto? ¿De 10? ¿De 5 estrellas? de Lo que lo que vos decidas, como vos quieras. Eh... Si le querés poner nombre, como, no sé, cinco aranitas. Ajá, bueno. Nunca nadie lo dice, pero... Vamos a hacerlo. <risa> como quieras. Eh, y yo me voy a guiar, uso bastante Letterbox, eh, que son, el, sí, el máximo son 5... Eh, y yo eh, le voy a dar tres arañitas. Muy bien. Tres, tres arañitas completas, digamos. No, no. no partís una a la mitad no, no, y no. las... Tres, tres completas, tres completas. Tres, tres completas de cinco. Eh, yo, eh, guiándome por Leatherbox, ya que lo mencionaste, sería tres y medio. O sea, en, pasándolo a, a mi general de 1 a 10 sería... 7,5 sobre 10. Bien. Eh, no, me gustó un poquito más. Tiene la misma calificación que la, que la anterior. Pero cuando empatan es como que ahí tendría un poquitito más esta. Me, me gustó un poquitito más esta. O sea, es el, es el mismo puntaje, pero bueno. Eh, por detalles, un poquitito más que, que la primera. Pasa que no llegó al 8. Claro. Pero está ahí. Está ahí. Eh, bueno, bien. Para lo que decía la gente de que es una muy mala película, no, no, no, al menos en nuestra consideración, no. No, no es, no la es. Eh, Vean ve Morbius. <risa> sí, claro. Ahí sí que tiene, para decir que es mala. Eh, bueno, Fede, un gustazo que hayas estado. Me acabo de dar cuenta que eh, cada vez que viniste hablamos sobre una película con Emma Stone. Mal es verdad. Ah, bueno ahora hay que seguir la racha. <risa> que, y que, la próxima sí. Hay que buscar eh, otra para algo con Emma. Algo con Emma, sí. es verdad. Me había olvidado. Eh, bueno, gracias, eh, gracias obviamente por la invitación, por tenerme en cuenta eh, y aprovecho a chiviar para quien esté del otro lado escuchando. Obvio, eh, obvio. Y, es tu momento. Y me quiera seguir eh, en Instagram como arroba, prueba, piloto y en bajo, ahí estoy. Eh, bueno y en el perfil también está enlazado el perfil de, de Letterboxd por si también me quieren seguir. Eh, y bueno, y ahí es, yo estoy solamente en Instagram por el momento, concentrado ahí. Eh, así que no, para quien me quieran seguir. Muy bien, muy bien, muy bien. Vayan a, a seguir a Fede que, que hace cosas muy lindas ahí en prueba piloto. Eh, y también en Letterboxd, usen Letterboxd, gente. Está buenísimo. Que es una red social muy linda. Un viaje de para, para utilizar. Sí, sí. Hay y hay eh, una cuenta en Instagram, que ahora no recuerdo, que vendría a ser como el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 todos los enlaces los van a encontrar abajo en la descripción, por si no llegaron a notar, los encuentran ahí y van directo. Bueno, nuevamente, Fede, muchísimas gracias, gracias por, por estar. A vos. Un, un gustazo recibirte, espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando en la próxima después de otra función. Gracias.